Tengo recuerdos y algunos son malos. El está roto, me cala de frío. Dale que puedes, corre, no pares. no hay chance, dile lo sabes. Si es normal, que se baje. Corre, nos vemos de viaje. Dile que la quiero, si la vas en el cielo, para ti me enajes. Salgo a la calle, no. ¿Dinero, problemas? Dime que me quieres, quiero escucharte. Dime que bajas, me dejas de viaje. Vete, esta es mi vida, no un personaje. Quiere que falle, quiere que quiebre, quiero una fiesta que acabe si muero, la vida sin suero, el malo me quema, sigo hacia adelante, soy el de siempre, me llamo always hey, Lord, bájame calma, he estado en la cancha, a ver la que pasa y pasa que pesa, como los años pero nunca reza, dice que goza, solo veo bruma, camina tu vida, mañana te lía, acabas sin nada y nadie a nada El Betty, nadie a nada, yo, nadie a nada Sigo sin nada, mirando hacia arriba. Mi suelo ha gastado, el dinero lo gasto. Ya no estoy en cero. Salgo de luto, es un premio nuevo. Siempre lo nuevo, no estoy en venta. Si quieres te vendo, no tengo mucho. Y si lo gastan tampoco. Un laberinto buscando el exilio. Lo no quiero, lo no quiero todo. Estoy en camino, todo está oscuro. Algún día me muero de fijo. De momento aquí sigo mirando a lo lejos, al fondo del mar. Buscando otra vida, buscando otra vida. Que esta me sabe fatal. Si todo es veneno, me siento coral, tú no te la gozo. Tengo una carroza, es mi carnaval. No digas nada, no ayuda para nada. Si quema mi pana, toma mi lana. Si una, una ruina que, que nunca se va, con tintas no cura Una sutura que, que nunca, nunca se, se va, recuerda Me la mala, mala la jornada laboral Una vida sin frenos, sin nunca está mal Me quieren la mala y no sabe qué es pena La noche la lluvia, me quitan las, las ganas Sueño que, que caiga la loto, loco, sigo con mucho Desde hace tan, tan poco Si lo tengo lo gasto La vida es gastar penas y no glorias se sabe, no, no se sabe el final, a mí que me da por pensar La, la vida me quema, pero eso es cura Me siento el rival Penas y glorias, penas y glorias, me van a matar Sigue tu vida, no hay otra igual no hay otra igual de noviembre la pena me para, no puedo pensar Si es mi vida, no puedo darle un final No quiero ayuda, con esta pena me sabe fatal Puta la mano, me muestre ayuda Si Y luego te pica, me mata la pena Dime que quieres, si de siempre me dice que pare no puedo parar, siempre sube y baja Hoy a estar, me quiere la mala, jornada laboral Tus es no cura, me quiere matar Yo busco mi vida, pero no hay otra igual Sigo y me quema, la vida un clavel Corre que duele, es interés Cobre, quiere que falle, quiere que quiebre Quiero una fiesta, que siga si muero Tomando chupitos que me dejan ciego Salgo a lo loco, seguro resuelvo Sigo a cero, me quedo pensando Todo va bien, todo va mal Los billetes no abrigan, te pueden matar La vida es injusta, y quieren más Si solo se frustran, esa es la life Tú sabes, injusta, yo voy por ahí Que sobre todo, que me falte pena Todo iba bien hasta que la pena Dinero, problemas, di Dinero, problemas, la vida es injusta y quieren más Solo se frustran, es la, es la life Tú sabes, injusta, voy por ahí Yo soy el de siempre, ya te dije mi nombre Me quiere la mala jornada laboral Una vida sin frenos, nunca estaba mal